8 años de programa, Antonio, es la primera vez que nos ocurre esto, que vamos a vivir ahora. Y es que un grupo de la Tierra, o que no sea de la Tierra, no importa, nos diga, me encantaría presentar mi disco en El sol sale por el oeste. Y ya, ese planteamiento nos ha cautivado. David Delgado, la mitad de D.A. de Da, bienvenido, muchísimas gracias. Bien hallado. Hola, David, ¿qué tal? vemos hasta bien, nerviosos bien. con esto, ¿no? Con lo de, va ¡Ah, la sí. primera vez que va a sonar vuestro disco, el tercero ya, Lágrimas de Cristal, Está sí. siendo ahora, por la radio, digo. Sí, bueno, nuestra primera maqueta también se, se emitió desde aquí, la primera. La ciudad no duerme, no sé si os acordáis. Pero es que yo pensaba que de estas cosas los artistas os olvidabais. <risa> no, no, eso va a fuego nosotros. o sea, Es, es como algo importante, ¿no? Es la, la radio de, de Extremadura, ¿no? de tu tierra, y es algo importante para una banda, ¿no? Sí. Pues este es uno de los temas, pero no es el primer sencillo, no es el primer single. No, hay otro. Además, Hay otro y además con una historia tremenda y Supongo que también con una ilustración Porque cada tema lo sí. acompañáis de una ilustración que, que dibujas tú Sí, cada canción va acompañada de una ilustración Y lo que digo ¿no? en, la, en la presentación del disco es Que se puede ver, se puede escuchar y se puede, se puede ver ¿no? eh, Y sí, eh, cada, ha sido un trabajo de un año y medio En el que he estado dibujando y componiendo las canciones Las dos cosas iban a la par, o sea hay gente que me pregunta, bueno, ¿y primero pintas, dibujas y luego haces las canciones. Es todo a la vez, es como todo al mismo tiempo. Vamos a escuchar un, otro de los temas, el que será el primer sencillo. Sí. Y después de la canción seguramente nos sentiremos en disposición de poder entender por qué antes te inspirabas, y escribías y dibujabas de noche y sí. ahora lo tienes que hacer por la mañana. Suena, te quiero. A quién quieres tanto, David? Bueno, a mi hija evidentemente, <risa> a, a mi familia. Pero esta canción habla de habla de ella también, pero del amor, ¿no? De todos tenemos a una persona que amamos, A nuestros padres. Habla del amor universal, ¿no? La, algo que el arte siempre ha tratado, ¿no? Y, y... Sí, el arte siempre lo ha tratado y los padres siempre hacéis, un, cuando tenéis un hijo, lo primero hacer una canción. En este caso, una hija. Yo sí. estuve aquí en Nacho Campillo y lo mismo, nació su hija sí. y le hizo una canción y lo, la había recuperado para el disco de ahora. Que ahora tiene siete años su hija, pero la canción la hizo cuando nació, ¿no? Eso siempre es lo primero que te surge, ¿no? Claro, es que una hija desata emociones sí. muy fuertes, que, que el arte eh, tiene, sale por ahí, o sea, una inspiración muy bonita. Bueno, y te hace los coros, ¿no? Por la noche. Sí, <risa> esa, esa es otra. Ya cada vez menos, ya la verdad sí. que está cogiendo los ritmos, pero, pero sí... Ya. Se llama Dana y dudábamos, ¿no?, de si tiene que ver con el nombre de vuestro proyecto, el tuyo, el de Rubio Salas, o no, sí. porque Dana llegó un poquito después. Sí, un poquito después. Nosotros empezamos en el 2013 y la niña nació hace un año y medio, sí. Y la ilustración que te inspiró esta canción, que la estábamos viendo ahí, sí. que para la gente no está viendo, cómo la, ¿cómo la describimos? Pues un corazón lleno de cristales, ¿no? O sea, en el nacimiento de una hija es algo muy bonito, pero también... Tienes que afrontar determinados miedos Que todos tenemos Porque como está el mundo ahora mismo Tener un hijo Es complicado, ¿no? Tantos peligros ¿no? Tantos peligros, sí Pero tenemos que ser ahí valientes Y bueno, seguir La vida tiene que seguir A pesar de cómo a veces está Hay cosas no? positivas El disco gira en torno a esa idea ¿no? De, de que en lo, lo doloroso pueda haber algo bello Y en lo bello pueda haber algo doloroso no Es eh, la vida, yo creo ¿no? Qué precioso o sea. el planteamiento de ese y qué bonito planteamiento el de pensar que en cada disco hay un poco de masa madre del anterior. Sí. Suena distinto a, a los anteriores. Es verdad que podemos notar, antes lo comentábamos, cómo está pulido cada detalle, cómo hay, está todo muy meticulosamente cuidado sí. y mimado. Eh, pero os leía por ahí que hay un par de temas del disco anterior Que os dio el impulso para llegar a sí. este Sí, el universo fue como un lugar donde aprendimos cómo se hace un disco, ¿no? Esto es continuo, vas aprendiendo Y este disco ha sido, hemos apostado por hacerlo más meticuloso Más trabajo, han trabajado eh, grandes músicos Como Medín Rodríguez al bajo También ha estado Alberto Hernández a la, a la batería Rubio Salas, a las guitarras, y luego también el que llamamos el quinto da, sí. <risa> eh, Rafa Rodríguez, que estado, es técnico de sonido y ha estado en el tema de masterización, mezcla, y, y todo. Eso es al final de la canción? Es la voz de la niña... Ay, ¿podríamos a recuperarlo? Ver. ¿Sería posible? El final de la canción, te quiero, es que sentía un gemidito y digo, no, esto no es una guitarra, esto no es... Sí. A ver, lo vamos a intentar recuperar porque, claro, ella ha intervenido, ¿no? Es sí, parte sí. de la inspiración. Estaba grabando la maqueta y ella estaba ahí. A ver, a ver. Ah. Papá. Papá. Papá. Papá. <risa> Venga, la, lo, es lo que... un cubo para la baba de David. <risa> Escuché eso por primera vez de te dan, Todos los órganos te dan un sí, vuelco. un vuelco, todo el corazón te da un vuelco. Y sobre todo la idea esa de que eso va a quedar ahí, no sé, para siempre, guardado en un CD, en una... No sé, en streaming, por ahí sonará sí, ¿no? ¿Pero el disco cuándo lo veremos físicamente? Porque nos estás presentando aquí hoy Ya con esta mm. deferencia que has tenido Traernos aquí las láminas Que las láminas están no, Tenemos aquí en la mesa Se lo contamos todo el rato eh, Son los dibujos que él ha hecho O sea, lo que tenemos es El trabajo, digamos, artesano Luego ya vendrá el disco preparado ¿Para cuándo tenéis previsto editarlo? Sí, el, el 27 Que es el primer día de la presentación Que es en Olivenza Que es donde se ha grabado el disco En, el, en los espacios para la creación joven Ajá. Allí eh, se va ya, ya va a estar el disco Físico, ahora está en fábrica, está en Madrid, se está fabricando y, y nos llegará para el 27 de estará. abril, ¿no? Sí, de este mes. De abril. Me llaman la eh, atención espacio. las láminas porque son como los dibujos que te ponen los psicólogos de qué ve usted aquí, porque sí. yo aquí veo un pez enorme, yo no sé si esto También tú lo dibujado como un pez. Sí, eh, es un pez. O, pero claro, lo puedes poner un poco en, en vertical, parece un cohete. Sí. Eh, esto es como lo digo, ¿qué ve usted aquí? ¿no? Y en función de lo que veas te psicoanalizan, ¿no? Ya os imagino ¿Qué? los conciertos con las proyecciones. Sería genial, eh, sí. Detrás, ¿no? En cada canción, en cada momento. Ahora si queréis hacemos algo parecido, pero antes me quiero detener en esto. Me llegaba, mm. no sé si lo seguís haciendo o no, que ensayabais en las factorías jóvenes. Sí. Que el disco pues, ha tenido que ver con los espacios de creación joven. Sí. Eh, que son proyectos que, que surgieron en los que luego nos ha costado seguirles el rastro, pero si están alentando proyectos como este, vaya, bienvenidos, sí. ¿no? Siguen vivos, siguen sí, dinámicos. Yo siempre lo he dicho que los espacios para la creación joven son un lugar muy importante donde se está dando un gran apoyo a, lo, a muchos músicos. Muchos músicos extremeños estamos grabando en los espacios para la creación joven y ensayamos. Nosotros, el, el espacio de la creación joven de, de Olivenza nos ha dado el lugar donde poder grabar el disco, donde podernos encerrar y grabar el disco con nuestros medios y los medios que nos dejan ellos también, pero es un apoyo muy importante, muy importante, sí. La que se lió cuando Robe Iniesta dijo que no había sitios para tocar y no había sitios para que los jóvenes pudieran expresarse musicalmente, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. En ese discurso en la medalla de Extremadura, ¿no? Luego salió precisamente toda la gente de los espacios de creación joven diciendo, hombre, tenemos esto, pues siempre se puede tener más. Claro hubo mucho debate sobre eso, ¿no? porque es verdad que hay mucha inquietud en la gente joven relacionada con la música hay claro. muchísimos grupos y mucha gente sí. que compone nosotros cada vez que salimos del local siempre llega, de los espacios jóvenes siempre llega algún jóvenes que van a, van a tocar y eso es genial porque un lugar donde crear eso es, sí. es siempre positivo estamos haciendo de una forma humilde pero haciendo cultura poco a poco tenemos muchos compañeros que se dedican a la música y gracias a esos espacios pues se pueden hacer cosas se nota mucho que, que amáis y respetáis la cultura. De, de sí. hecho, creo que algún compañero os preguntaba por esto, ¿no? Por esta cuestión de, de, de qué vive uno que es creativo. El médico sabe dónde tiene que ir. O quien estudia matemáticas también, pero quien eh, se forma y es creativo en muchas disciplinas, ¿dónde va? Claro. A ninguna parte y a todos lados. A la vida, ¿no? Sí. Pues vamos a dejarnos llevar otro de vuestros temas. de un cementerio blanco gaviotas volar en giro y una cruz las nubes sopladas por el viento siguen su destino filtran la luz tu mirada cristalina como el hielo tus cabellos blancos como las fumas de mar Pero nos dedica la curiosidad por saber qué ilustración corresponde con esos cabellos blancos que se citan en este Déjate llevar. Eh, ¿A quién o, o a qué tema dedicáis esta canción? Esta canción, también otra un, un, una etapa de mi vida, un momento de mi vida duro fue la pérdida de mi abuelo. Uh -huh. Y sale mi abuelo y una de las fotografías, una fotografía de él. Y bueno, habla de eso, de la pérdida de gente que amamos se va y... Y bueno, inspiran uh -huh. también canciones. ¿no? Nos hemos visto implicados, claro, con, lo, con los reflejos de vuestra propia vida, con las pérdidas, con las llegadas, sí. esos cruces de caminos, pero también con las personas a las que no le ponéis cara porque no les conocéis, pero que también os preocupan. Creo que por aquí van sí. los sones del siguiente tema, de, de Tierra. ¿Qué nos puedes contar? Sí, bueno, esta canción nació de, de ver imágenes tan duras de, de lo que está pasando en el Mediterráneo y que no, no debemos de de darle la espalda a, a esa situación y fue como algo que nació dentro de mí digo tengo que hablar de esto de una forma sencilla pero y hablar bueno hablar del hombre ¿no? de, de, de lo que está pasando en el mundo ¿no? de, de cómo puede estar sucediendo eso ahí eh, ahí al lado el Mediterráneo que ha sido un lugar tan de tanta vida y se está convirtiendo en un lugar de muerte ¿no? y esa canción habla de eso ¡Despierta la selva! Como para escucharlo con calma, ¿eh, León? Sí, y sí, detenernos. además me sorprende. Estaba pensando mucho lo, de, lo que decías del quinto Da, ¿no? Que por cierto, es un sí. nombre que es difícil luego para promocionar el, el grupo. ¿Tú grupo? ¿Este es el grupo que grupo estás escuchando? el Grupo Da. Va a ser un nombre difícil, ¿eh? Sí. ¿eh? Pero estaba pensando justo lo del técnico de sonido que decías, porque creo que es un disco que está muy trabajado el sonido, está la, la producción sí. del disco. Eh, suena muy bien, no están las mezclas están bastante bien hechas, sí. entonces escuchamos otras cosillas un poco más más caseras, no, sí. no Rafa Rodríguez ahí ha sido muy fino, eh, muy bueno, muy tenis. importante eso porque porque claro en un disco eso se puede cargar todo claro. el trabajo, ¿no? se ha grabado con medios digitales pero tratando de imitar lo máximo posible eh, todo lo analógico, uh -huh. incluso se ha pasado por cintas digitales pero que y imitan el sonido analógico Es bonito eso y, por, ¿Y habéis grabado todos a la vez o por pistas? El, lo que es la base del grupo, lo que es batería bajo Se grabó todo para coger la energía Y luego hicimos recording de voces y de, no y de guitarras Claro, esto será distinto a cómo sonaréis en directo Te prometo que desde que empecé a escuchar el, el trabajo pensaba ¿En qué festival? Y me caben muchos distintos, porque el primer tema que escuchábamos, sobrenatural, me sonaba más a contemporánea sí. Pero esto podría ser nuestra música también sí. ¿Dónde sí. os veis vosotros? Nosotros donde nos dejen <risa> Pero sí, todos, todos, estuvimos en Guama el año pasado sí. Y fue una pasada estar allí, fue una, una energía muy bonita Y en cualquier lugar donde nos dejen llevar nuestra música, nosotros vamos a estar dándolo todo ¿Y los próximos bolos cuándo son? Los próximos son los de la presentación, el día 27 de abril, uh -huh. en Olivenza, donde se va a proyectar el videoclip también de Tierra, que hay un videoclip. ¿Justo y, de este tema? De este tema. Anda. Y luego eh, también va a haber una exposición de, de todas estas láminas, se van a exponer también. Y luego el 4 de mayo en la Factoría Joven de Badajoz también. No, por, propia, por el propio concepto de cómo entendéis el grupo y la música, es más un sitio para teatros, para sitios cerrados, para poder tener... Porque vuestra música eso va arropada con muchas más cosas Sí, sí, pero también funciona en, en el escenario Hemos estado tocando ¿En el Wumad en qué formato fue? En estos conciertos que son por la tarde Los primeros de... Los primeros de, de, la serie, de, de no, Iges, a, a Las de... siete creo que son, ¿no? A Las siete menos cuarto Sí, por ahí, por ahí fuera. En la Plaza de Santa María, un lugar precioso ah, No hay que lo digas, como para Ajá. no inspirarse y Aquello fue mágico, sí Pues <risa> mágico momento también este El de sentir que por primera vez sale al aire Vuestro trabajo, trabajo de año y medio Y de mucho más, porque sí. eh, Cada detalle que va inspirando cada canción Al margen de cuando se graba o se escribe Va sumando Gracias bueno, por compartirlo con nosotros Gracias a vosotros por darnos el lugar, el espacio Y las ondas para emitir nuestro disco Y bueno Gracias ¿Estará claro. Adán ¿eh? escuchando la radio? Sí, puede ser ¿La identificado por las ondas? <risa> puede ser <risa> gracias, gracias. un para ella Suerte Gracias